Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer aguas detox saborizadas con fruta natural, tres recetas muy fáciles y refrescantes para desintoxicar nuestro organismo y mantenernos hidratados. Así que ya les muestro los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Yo voy a hacer estas aguas en botellitas de medio litro, pero también puedes usar una jarra más grande y duplicar los ingredientes. Así que para la primera preparación, que es la de frutos rojos, vamos a poner en la botella un cuarto de taza de frutillas bien lavadas y un cuarto de taza de arándanos también bien lavados y cortadas las frutillas en el caso de ser necesario para que puedan entrar por la boca de la botella. Esta agua es riquísima y además de hidratarnos, nos aporta los antioxidantes de los arándanos y la vitamina C y la fibra de las frutillas. También le voy a poner unas ramitas de tomillo fresco que le van a realizar el sabor. Y voy a completar la botella con agua mineral. Cerramos, agitamos para liberar los nutrientes y el sabor y ya quedó lista nuestra primera receta. La segunda agua es de cítricos, entonces le voy a poner a la botella un cuarto de pomelo lavado y cortado en gajos, medio limón también cortado en gajos y media lima, todo sin semillas para que no molesten en el agua. Como los cítricos tienen cáscara dura y resistente, voy a aprovechar para machucarlos un poco y que suelten todas sus propiedades y sabor. Le voy a agregar también unos trozos de jengibre y voy a completar con el agua mineral. Cerramos la botella, la agitamos bien y lista la segunda opción. La tercera receta es el agua verde, voy a usar un cuarto de pepino al que le saqué parte de la cáscara y corté en rodajas. El pepino además de aportar su sabor bien fresco es muy bajo en calorías así que si te estás cuidando te va a venir genial. También le voy a agregar un kiwi pelado y cortado en rodajas. Y una ramita de romero fresco que va a dar un aroma y un sabor riquísimo. Completamos con el agua mineral, cerramos la botella, agitamos y listo. Y acá están las tres aguas detox saborizadas, como habrán visto son muy fáciles de hacer, quedan muy ricas y lo más importante son 100% naturales y muy refrescantes.